Hugo Chávez Frías, eh, presidente Nguyen Minchet, estamos aquí esperando sus instrucciones para activar el fondo de amistad entre Vietnam y Venezuela. Que viva la amistad entre Venezuela y Vietnam. Adelante, presidente. Bueno, entonces, presidente, demos las instrucciones. Actívese el fondo, pues lo ¿cuál es el primer proyecto que vamos a, a financiar con el fondo? a ver, díganlo Presidente, desde este momento se inaugura el fondo compensatorio Vietnam-Venezuela y comienzan sus actividades para recibir de la comisión de alto nivel mixta de entre República de Vietnam, Socialista de Vietnam y Venezuela, comenzar a recibir desde el día de hoy, todos los proyectos de financiamiento, justamente los acuerdos que se van a firmar en el día de hoy, forman parte de los primeros que van a llegar y al, al fondo para su evaluación y su financiamiento. Adelante, Presidente. Bueno, muy bien. Entonces despedimos el pase. Queda activado el fondo. Bueno, de aquí, fíjate lo importante del fondo. No nos faltarán recursos, como lo estaba diciendo nuestro viceministro Gustavo Hernández. Mientras en el mundo hay ahora mismo una crisis ¿no? de fondos, una crisis crediticia, nosotros estamos creando fondos, estamos creando bancos y eh, mecanismos de financiamiento. Por ejemplo, para financiar la fábrica de bombillos. Esa fábrica de bombillos, eh, bueno, son varios millones de dólares. En el occidente de Venezuela, donde... Se está, ya se comenzó a montar, a instalar la fábrica de bombillos ahorradores de energía Vietven se llama, Vietven Iluminaciones Vamos a dar el pase a Susana Manzano, directora de PDB Industria Adelante Susana Susana Manzano, directora de PDB Industria Adelante Susana Recibo un saludo revolucionario de parte de los trabajadores que estamos en la ejecución de la construcción del de proyecto de la fábrica de bombillos ahorredores entre Vietnam y Venezuela. Queremos agradecerle por darnos la oportunidad de presentarles el esfuerzo inmenso que estamos haciendo para levantar esta obra donde en apenas 38 días y con 10 días de lluvia incluidas hemos logrado levantar el primero de los cinco galpones que constituyen la planta completa instalada en la zona franca industrial de Paraguaná como podemos ver aquí en la maqueta tenemos el primero de los galpones de 15.000 metros que comprende una primera planta de fabricación de vidrio, de, de los tubos de vidrio la segunda dentro del mismo galpón para fabricación de la base plástica la tercera para la fabricación del balastro que es la parte de componentes electrónicos que va dentro de la, del componente plástico el segundo galpón de 15.000 metros que tiene dos niveles y el primero es para la fabricación de los bulbos es decir, los tubos de vidrio con su forma y con los componentes químicos que en su interior comprende y en su otro nivel tendríamos lo que es la, fábrica, la, la parte de ensamblaje con eh, una característica de ser altamente intensiva en mano de obra. Además tenemos dos galpones cada uno de 7.000 metros, uno que funcionará como almacén y el otro para áreas sociales como comedores, eh, servicios médicos, deportivos, etc. Si bien eh, está en evaluación este galpón, eh, su función porque el mayor Tanquista Ávila Ávila nos ha comentado que estos servicios van a funcionar como en condominio para el resto del, de la zona franca y entonces nosotros tendríamos este espacio para distribuir el, el resto de los galpones de producción. Y por último tenemos el quinto galpón que es el de oficinas administrativas que es el que estamos levantando atrás de nosotros y el cual va a comprender, aparte de las oficinas, el centro de adiestramiento y el centro de monitoreo y control de la planta completa. Adelante, comandante. Tu ministro, tu canciller, los empresarios, esto hay que empujarlo con mucha fuerza. Es una relación altamente estratégica, altamente importante, desde todos los puntos de vista. No podemos fallar, no podemos fallar. La única forma de enfrentar las amenazas, los desafíos de la crisis mundial es desde nuestros valores, desde los valores del socialismo. Esa es mi humilde creencia. No se va a solucionar la crisis mundial desde los valores desgastados, obsoletos, degenerados del modelo capitalista mundial. Por ahí no hay solución, no hay solución. Recordemos lo que pasó aquí en Venezuela, cuando quebraron los bancos. Vino el gobierno y le dio auxilio a los banqueros, para salvar a los banqueros. Y los banqueros se llevaron los dólares del país. Se los llevaron, ellos cuidan es, sus intereses los intereses del capitalismo, es la avaricia. Ahora, cuando hay gobiernos que defienden los intereses de sus pueblos, cuando combinamos, como Fidel dice magistralmente, recordando la doctrina de Ho Chi Minh, combinación de dos elementos, primero, la liberación nacional, y segundo, la liberación de nuestro pueblo de la pobreza, del atraso, de la ignorancia, podremos contar con la victoria. Y unidos ambos pueblos, ambos gobiernos, ambas experiencias, bueno, con mucho más razón.